Cecilia, un gusto, muy buenas noches, y para César también un saludo. Cecilia, por favor. Muchas gracias ministro por acompañarnos, bueno hoy ha culminado la segunda jornada de bloqueo de los municipios, son 27 puntos de bloqueo que estuvieron eh, cortados durante la jornada de ayer y de hoy en el departamento de Santa Cruz con la advertencia que se reúnen el próximo 5 de junio si no se desembolsan recursos para que las alcaldías y los municipios provinciales puedan luchar contra el coronavirus. ¿Qué se le puede responder a todos estos municipios desde el Ministerio de Hacienda o de Economía ministro? A ver, eh, Cecilia y César, y para toda la población, yo quiero decirles de que estamos viviendo una etapa de una emergencia nunca vista a nivel mundial y a nivel nacional. Los reclamos son lógicos, han sido los que por la caída del precio del barril de petróleo y también por la caída del, de los minerales, y lógicamente todas las medidas que venimos tomando han sido afectados también en los municipios. Pero queremos decirles también que nosotros recibimos en noviembre el Tesoro General de la Nación con un déficit de 18 ,600 millones de bolivianos que medios estaba ordenando y nos vino el tema del coronavirus. Por lo tanto, en este momento, el gobierno nacional, a la cabeza de la presidenta Yanine Áñez, está haciendo todos los esfuerzos, primero para cubrir todo lo que es y ha sido la deficiencia de salud de los últimos 50 años y peor los últimos 14 años. Por lo tanto, hemos ido solucionando paulatinamente los problemas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Primero hemos tenido que con las pandemias, tener que trabajar a marcha forzada para poder tener todos los decretos para poder cubrir el, el universo de lo que son empresas y también los hogares de Bolivia. Hoy día, Cecilia, hemos pagado ya 8.345.000 pagos que se han realizado que va bordeando los 4.000 mil millones de bolivianos. Y con el déficit que teníamos, lógicamente ha sido complicado también para el gobierno mantener el, esta liquidez y también los pagos, tanto funcionando del aparato estatal que está sobredimensionado totalmente. Y lógicamente los municipios han tenido a partir de, del mes de, van a tener a partir del mes de junio la rebaja de por el concepto del IDH y también de la coparticipación tributaria. Hicimos un esfuerzo para que al no tener estos impuestos básicamente eh, cobrándose, porque lógicamente la pandemia nos tiene parada la parte de economía, el tema de la cuarentena, lógicamente tienen algunos problemas. Y aquí viene un tema de priorización. Nosotros como gobierno hemos tenido que postergar muchos proyectos que de una o de otra manera en una situación normal es la que deberíamos haber tenido. Y nos hemos ido reuniendo con los municipios, pero llegar a un extremo de paro creo en un momento de la pandemia, lógicamente, eh, no, la veo bastante exagerada. Eh, nos hemos reunido y, lógicamente, escuchaba a los alcaldes, dice, hemos hecho un presupuesto el año pasado. Sí, efectivamente, lo han hecho el presupuesto bajo otras condiciones económicas. Por cuando supuesto. todavía el barril de petróleo estaba en 60 y, lógicamente, tenían los recursos que venían llegando. Lastimosamente, por el tema del coronavirus, hemos tenido precios que han caído hasta negativos de lo que es el precio del barril de petróleo. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para ir cubriendo primero la atención en el tema de salud. Por ejemplo, en Santa Cruz y Beni, que estamos poniendo la mayor atención en este momento, porque son los dos departamentos que tienen la mayor incidencia del coronavirus. Por eso el anterior sábado, a pesar que no tenemos todavía la ley de la Asamblea Plurinacional para habilitar el Hospital de Montero, vamos a correr un riesgo que se supone ya debería haberse aprobado esa ley que nos permite incorporar el hospital de Montero al funcionamiento. El gobierno nacional está tomando todas las medidas porque esa es una solución estructural en Santa Cruz. Es un hospital grande de 200 camas. Tenemos observaciones, como todo, porque nunca informaron sobre lo que era... La construcción de ese hospital, por lo menos mientras yo estuve en la gobernación, nadie supo de qué se estaba construyendo, y ahí tienen un problema de que no se puede hacer una recepción provisional, no sé por qué no lo pusieron en el contrato, lo cual no está en la norma. Pero la instrucción de la presidenta Yanine Áñez es que el sábado ya se tomó posesión del, del hospital de Montero y se está comenzando a trabajar y hoy han empezado las atenciones, entonces también han asignado ministro. los recursos Sobre el tema de Montero le comento que no han empezado las atenciones porque no eh, pudieron ingresar al hospital al finalizar la jornada las autoridades de la gobernación médicos, medicamentos, equipos y que tenían que entrar al hospital llegaron y no pudieron entrar y, y lo ha denunciado la gobernación hace algunos minutos atrás, o sea, no se ha habilitado el hospital de Montero bueno, están asignados el propio viernes, asignamos los recursos para que pueda funcionar. Seguramente es un tema operativo, voy a ver ahora con la ministra de Salud qué es lo que ha sucedido. Y eh, tenemos también el tema del pago de los bonos que ha ido al segundo al primer segundo departamento que es el de Santa Cruz con más de 2 millones de pagos. Entonces. Se ha ido atendiendo, por ejemplo, se está trabajando en un domo para el hospital japonés para tener esta cobertura porque tenemos Santa Cruz como, la, como el departamento más complicado por el número de población y más que todo concentrado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en menor proporción, lógicamente, en los otros municipios. En este momento estamos realizando también el tema de pago de lo que son sueldos, salarios y lógicamente hay que hacer una programación de pagos y no es mala voluntad del gobierno y esto no le está sucediendo solo a Bolivia, lo está viendo en la Argentina, lo está viendo en Brasil, lo está viendo en Chile, economías muy fuertes que no están pudiendo en este momento cubrir también las demandas que hay con relación a lo que es el impacto del coronavirus. Por lo tanto, nosotros les hemos pedido paciencia, estamos trabajando Estamos viendo la asignación de recursos. En primera instancia vimos de que habían algunos recursos que se podían destinar porque no podemos seguir ejecutando el presupuesto en las mismas condiciones de una situación normal. Es como que el gobierno, claro. nosotros en este momento estemos ejecutando nuestro presupuesto como si no hubiera coronavirus. La prioridad Permítame, es la asignación ministro. del coronavirus ellos están pidiendo los municipios más pequeños, si bien efectivamente hay que priorizar los lugares donde, donde hay en este momento una, una mayor preocupación que son quizás los municipios más grandes hablamos de Santa Cruz de la Sierra, el caso de Montero, bueno el caso de Montero es un caso realmente digno de estudio porque no puede ser que con todos médicos eh, eh, medicamentos y demás no puedan ingresar a, a tomar posesión del hospital es realmente una gran interrogante que hay y, y se aguarda una respuesta de qué es lo que ha pasado la jornada de hoy y por qué hasta el momento no se abre, pero por el otro lado, están los municipios más pequeños, los municipios de provincias, donde también ya existen eh, problemas bien grandes, ¿No? Y donde también existen enfermos de coronavirus. Están pidiendo crear un fondo de 22 eh, millones eh, Cecilia, para para poder eh, superar la crisis del coronavirus, comprar insumos, prevenir la expansión del coronavirus, hasta para pagar sueldos de médicos. ¿Será posible la creación de este fondo, ministro? Eh, Cecilia, si usted ve unas entrevistas que hicimos hace un mes, mes y medio, ya yo alerté que el problema y lo íbamos a tener en 200 municipios pequeños. Y estábamos trabajando primero en atender los puntos neurálgicos donde el coronavirus comenzó a subir. Tenemos una meseta y después comenzaron a dispararse el caso de coronavirus. Por lo tanto, creo que aquí el gobierno está trabajando Progresivamente en la solución. Por el momento sí se tenían, por ejemplo algunos, uh, algunos municipios, pero más de 200 municipios pequeños efectivamente no veo que tengan ninguna perspectiva en el mediano plazo. Por eso es que se está trabajando en este momento en el fondo para apoyar el tema de inversión y con el con las dos leyes que se están trabajando con el impuesto directo a los hidrocarburos, esos recursos que no se los puede utilizar, los van a poder utilizar inmediatamente con pagar un 50% de lo que corresponde a sueldos salarios y van a poder utilizar, porque acuérdense que el IDH solo iba para salud, educación, generación de empleo y caminos, lastimosamente a los más pequeños a partir del 2016, universidades, municipios y gobernaciones perdieron el 12%, el 12 del IDH, lo cual les quitó una operatividad en todo lo que son los recursos, que en este momento seguramente el tema de salud hubiera sido eh, menos complicado. Estamos viendo ahora y se va a crear un fondo para todo lo que son los municipios pequeños e iremos priorizando también el tema de proyectos. No vamos a ejecutar, fondo... por ejemplo, canchas, no vamos a ejecutar, pero sí el tema de salud se está atendiendo en todos los niveles y el Ministerio de Salud está incorporando básicamente todas las necesidades que tienen. Inclusive este problema que había del pago de ítems de salud ya está haciendo crisis por una sencilla razón, porque en su momento en que teníamos la plata nos pasaba también en la gobernación y era una pelea que yo tuve 10 años tratando de mostrar lo, la crisis a la que estábamos entrando, pero lastimosamente no se tomaron las medidas que correspondían. Por lo tanto, tampoco en siete meses vamos a Ministro. solucionar todo. Ministro, sin embargo, ese fondo de que, de al que usted hace referencia, la creación de este fondo, dice usted, es el fondo que están pidiendo los municipios, el fondo de los 22 millones, y si es así, ¿cuándo se va a crear este fondo? ¿Cuándo van a poder disponer los municipios de los recursos? Estamos trabajando en dos fondos, son para Santa Cruz, 22 millones, y también para sí. el Beni, que estamos haciendo otro monto, que seguramente el requerimiento ya lo vamos a ver, y es firmar un convenio, ya mandamos al Ministerio de Salud hoy día el, el convenio con los 22 millones para el apoyo a los municipios de Santa Cruz, porque el otro, más que todo, viene a ser ya una, una solución vía, el, la, vía la Asamblea Plurinacional. Por lo tanto, y aparte, hay que crear un fondo para que las pérdidas que tengan, que las tenemos más o menos calculadas... Hasta fin de año de lo que puede ser la pérdida por coparticipación tributaria y por la caída también del IDH, se va a crear un fondo para que puedan acceder. ¿Hay algunos ¿Cuándo municipios? estará listo esto del fondo, ministro? Eh, ¿Qué fecha van a poder disponer los municipios de estos recursos? Y creo que es importante más o menos tener eh, un panorama claro en este sentido, porque seguramente nos están mirando en todas las provincias en este momento, están anunciando que van a iniciar incluso un bloqueo indefinido, entonces sería bueno saber qué fecha tendrán la disposición de los recursos. A ver, el tema es que los déficits en todo el sector público boliviano son muy altos. Nosotros estamos dándole prioridad al tema de bonos porque llega a toda la población. Vamos a llegar aproximadamente a 9 millones de personas. Nosotros esperamos que este fondo en máximo unos 20 días podamos tenerlo funcionando, 20, 25 días, porque hay que asignar primero el tema de los recursos, hay que ver de dónde se los va a sacar. Esta primera parte que ya tenemos, las dos... Las dos leyes ya le da una facilidad de manejo de algunos recursos y para pagar también el tema de sueldos y salarios. La preocupación que tenemos con el Ministerio de Salud y así una preocupación de la Presidenta es cómo cubrimos esa parte de los, de los ítems de salud, porque eso ya es complicado. Con la caída de ingresos en los municipios chicos, con la caída de ingresos del IDH y con la caída de ingresos por coparticipación tributaria, se hace insostenible. Pero, en este momento, eso es lo que estamos trabajando, hemos hecho un inventario de lo que son los ítems, y hoy salió un dato de que se podían cortar seis mil ítems, seis mil contratos, que es lo que uh -huh. estaban haciendo todos los municipios a nivel nacional, en, en los años anteriores cuando había el dinero, o sea, sencillamente lo que hay que hacer es sentarse y ver qué se va a pagar primero los ítems de salud que hemos ido entregando también se han, se han aprobado por ejemplo para Santa Cruz si no me equivoco 400 ítems de salud porque definitivamente habían hospitales por todo lado construidos puro cemento pero no había ni equipamiento ni tampoco había el tema de los médicos entonces ese tema es el que estamos ahora tratando de solucionar, que es la segunda fase después de todas las medidas que hemos tomado de diferimiento de créditos, de diferimiento de impuestos, también en el tema de la atención de la pequeña, mediana, industria en menor proporción y el tema de los bonos para que se pueda mantener este tema de la cuarentena. Pero ya con la... Con el último decreto que vamos incorporando la economía hacia una progresiva libera liberación de la economía y el funcionamiento, creemos nosotros que ya, por ejemplo, en La Paz, hoy día el funcionamiento ha sido casi normal de la ciudad. Vamos a seguir corriendo los riesgos, pero se está viendo cómo se soluciona también este tema a nivel de todos los municipios que han sido los más afectados y al igual que las universidades Ministro, porque está sacada del IDH y la caída de los, de los hidrocarburos lógicamente no es culpa del gobierno es lo que estamos buscando ahora establecer los mecanismos para poder cubrir este desfase que se está presentando Ministro, si me permite una consulta ayer el presidente cívico eh, en una entrevista del programa que no me pierda manifestaba de que eh, se ha transferido una responsabilidad a los gobiernos subnacionales, es decir, a las gobernaciones y a los municipios, sin liquidez. En estos momentos, muchos municipios, grandes y pequeños, no tienen liquidez, no tienen dinero para eh, ejecutarlo en este momento. ¿Qué respondería usted al respecto, ministro? A ver, César, esta es la situación del Tesoro General del Estado y de la economía nacional. Y todas las instituciones la están sufriendo, inclusive también en el tema del, de, los, de, de los privados. Porque esto está sucediendo a nivel mundial y Bolivia no es una isla. Entonces, 14 años nadie reclamó nada, básicamente, pero porque ya había la plata. Pero no atendimos nada de lo que debimos atender. Entonces, lo que hemos hecho ahora es básicamente priorizar... Hemos cortado el tema del cemento por el momento y, por ejemplo, en el tema de los salarios, de mantener de mantener el pago y el funcionamiento de un aparato estatal que es muy grande en este momento para todo el coronavirus, lógicamente también ahí tenemos que decir de que hemos tenido que crear los mecanismos muy a la carrera para que la gente pueda refinanciar este tema de los préstamos que tiene. Por ejemplo, en el tema de los salarios, los que recibieron su salario, por ejemplo, en el sector público, es distinto. Tal vez en el sector privado, de una u otra manera, hay recortes porque están vendiendo menos, hay una desaceleración económica se ve una pérdida de crecimiento, pero no es solo Bolivia. Entonces, lo que estamos buscando en este momento, por ejemplo, en el tema de los salarios, fue que si en algún momento algún trabajador no tiene la posibilidad o ha sido recortado, tiene la posibilidad de acceder al financiamiento. Pero aquellos que se les ha ido pagando, por ejemplo, en el caso del sector público, lógicamente lo que se hace es que pague el tema de su cuenta, porque de esa manera estamos distribuyendo el sacrificio que hay en este momento. Pero el Tesoro General del Estado, así como las universidades, municipios y gobernaciones, con la desaceleración económica, lógicamente que no tenemos los mismos recursos y el presupuesto que se hizo el año pasado bajo otras condiciones es el que estamos acomodando a todo lo que es la liquidez que tiene en este momento la economía nacional. Ministro, sin embargo, eh, hay una. Eh, y los, los municipios más pequeños Que lo han manifestado Y en realidad lo, todos los municipios del país Grandes y pequeños este, Dicen, pero ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo ejecutamos si no tenemos dinero? Eh, ¿Cómo se va a eh, poder eh, acelerar esta, posi esta posibilidad? ¿Cómo se va a poder transferir esos recursos? Usted acaba de hacer una, una explicación Pero evidentemente se necesitan eh, lo antes posible, ¿no? Ya A ver César lo que pasa es que tenemos una asamblea que no sabemos para dónde está disparando. Tenemos un crédito de 327 millones de dólares del FMI, tenemos créditos de los organismos internacionales, pero no los están aprobando, porque dicen en qué se va a gastar, dónde se va a gastar. Parece que no están mirando de lo que está sucediendo con los municipios, lo que puede estar sucediendo con las empresas públicas en algún momento, porque una de las formas que tenemos y que nos franquea la ley es conseguir créditos de afuera, y eso es lo que han determinado todos los ministros de Economía y Finanzas Públicas de Latinoamérica, acceder a créditos porque con la desaceleración y la caída de la actividad económica, tendríamos que utilizar políticas ortodoxas y tradicionales. Por ejemplo, ¿vamos a subir impuestos? No se puede subir impuestos, por lo menos yo prefiero irme a mi casa antes de decir, oiga, ¿saben qué? Si quieren que yo les siga dando plata hay que subir los impuestos. ¿Y de dónde voy a sacar los impuestos si no tengo actividad? Lo mismo le pasa al Tesoro. Entonces, el esfuerzo que hace el gobierno en este momento de conseguir esos créditos que se los dan a 15 años, que se los dan a 5 años con tasas bajas, nos está bloqueando la, lo que es la Asamblea Plurinacional. Estarán esperando que digamos, si no hay créditos, voy a comenzar a poner medidas como aumentar impuestos o alguna cosa. Esta es la economía, César. No hay otra. Yo no conozco otra. Por lo tanto... Lo que hemos hecho es con la responsabilidad que hay es prestarnos ese dinero y en mucho menos proporción de lo que se hizo antes. A nosotros nos piden que presentemos en qué se va a gastar cuando esta misma asamblea aprobó más de 10 mil millones de dólares que se sacaron del Banco Central, ni siquiera de organismos internacionales. Entonces las condiciones son totalmente distintas, son totalmente adversas y me da la impresión que la gente no se acuerda que estamos realmente en una pandemia, tenemos un problema a nivel mundial, ninguna economía se ha reactivado totalmente y lo que estamos haciendo dentro de la medida de las posibilidades tampoco es mucho, por ejemplo, el fondo que pueden requerir los municipios pequeños para salir adelante, no son montos grandes. Pero si la Asamblea sigue cortando la posibilidad de tener esos créditos externos, que es por el momento el mecanismo para poder financiar la actividad económica nacional, lógicamente tendrá que la Asamblea hacer un programa de gobierno diciendo qué vamos a hacer. Y le doy un dato más, tengo más de 20 peticiones de informe de todo tipo de la Asamblea al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que nunca lo habían hecho. Y tengo también la solicitud de creación de más de nueve fondos de distinto tipo que para los productores, que para esto, sabiendo que los recursos no están disponibles. Pero Bien. hemos mantenido una estabilidad económica hasta este momento, pero estamos viendo nosotros que la Asamblea da la impresión que quiere romper con esa estabilidad económica y con ese equilibrio que hemos conseguido mantener en estos seis meses de gobierno. Una última consulta de mi parte, ministro. Eh, existen los mecanismos, evidentemente, en una época de una emergencia nacional y cuando se disponen recursos eh, para justamente atender esta, esta pandemia, esta enfermedad, esta situación de emergencia, eh, existen los mecanismos también de control de fiscalización. Porque es muy peligroso y muy fácil también poder, eh, digamos, aprovechar las circunstancias para generar hechos de corrupción en materia económica. Ministro, ¿existen esos mecanismos? ¿Cómo se hacen los controles? A ver, eh, César, la presidenta ha sido muy clara. Estamos pagando más de 4 mil millones de bolivianos, estamos llegando a los 600 millones de dólares... Con una transparencia total en el pago de los bonos. Aquí no hay que con un maletín viajo, voy y entrego. Total transparencia. En 44 días hemos pagado más de eh, alrededor de 4 mil millones, lo que demuestra que con total transparencia se está ejecutando la mayor cantidad de los recursos. Efectivamente, estos casos de corrupción que se daban al por mayor. En 14 años y que tampoco nadie dijo nada, ahora resulta que efectivamente, ahí está, ya cayeron los que quisieron hacer el tema. Por ejemplo, le doy el caso de los respiradores, que cuando se juega con la salud no se puede realizar de esta manera, es innoble y sobre todo no es de un funcionario que ame a su, a su país. Por lo tanto, los casos de corrupción se los va a cortar, la presidenta ha sido implacable en eso y van a seguir cayendo cabezas. Pero lo que le estoy dando es un ejemplo uh -huh. de más de 4 mil millones que se han distribuido en la población con el sistema financiero. Eso es transparencia. En este caso... También las compras que se están haciendo, hubieron algunos problemas porque pedimos que sea con Naciones Unidas. Sin embargo, en este momento se están tomando todos los recaudos y donde haya problemas están las redes, están también la fiscalización y esa fiscalización que no hubo 14 años está aquí multiplicada por 10 y nos alegra César, nos alegra Cecilia, pero... Vean también el esfuerzo que está haciendo el gobierno para mantener esta estabilidad que en muchos casos alrededor, ya sea Brasil, Argentina, el mismo Chile, no están pudiendo mantenerla. Entonces, aquí hemos entrado a un campo estrictamente político y ya el daño es a todo el país y ya se está afectando también la economía, sobre todo por las actitudes políticas en la asamblea donde estamos en este momento con una irracionalidad porque nunca en 14 años salió una sola ley de ningún asambleísta del MAS relacionado al tema económico. Ahora tenemos como 30, 40 leyes que están ahí pidiendo fondos, pidiendo de todo que antes no lo hicieron. Eso no quiero pensar que es para desestabilizar el tema económico que ha costado mucho al país mantenerlo. Gracias, ministro. Cecilia, por favor. No, muchísimas gracias, ministro, por estos minutos con nosotros. Nos quedan algunas cosas claras y de hecho creo que a los municipios que en 20 o 25 días podrían disponer de estos fondos, vamos a ver qué respuesta dan a propósito ya de la advertencia que hacen los municipios más chicos en relación a volver efectivamente a bloquear en las próximas horas y de manera indefinida. Una consulta y le pido muy breve, ministro, eh, porque nos está contando lo que se va haciendo, pero hay mucha gente que también a través de nuestras redes sociales está preguntando sobre la devolución de los aportes de la AFP. Si usted puede ser muy breve en una respuesta si esto se está contemplando, esto para las personas que efectivamente han hecho sus aportes y quieren saber si esta es una posibilidad cercana o no. No, esta, esta lastimosamente esta no es una posibilidad real dentro de la economía porque son los recursos también que de una o de otra manera están dentro de lo que es tanto el sistema financiero porque bajarían las utilidades de estos fondos al hacer la devolución y podía darle una... No quitarle sostenibilidad en el mediano y largo plazo, y eso el gobierno y la instrucción de la Presidenta es mantener la estabilidad, mantener el tipo de cambio y, sobre todo, que los fondos de pensiones no se los utilice irracionalmente, como en algún momento se utilizaron en la anterior gestión, y se pueda mantener. Los niveles adecuados de tasas de interés, utilidad, para que los jubilados puedan recibir una renta digna. Muchas gracias, ministro Parada. Ministro, eh, muchas gracias. Eh, antes de despedirlo, de quiero, por favor, que nos brinde esta información sobre la cantidad de recursos económicos y los bonos que se han pagado hasta este momento. Si fuera tan amable, por favor. A ver, eh. Lo que llamamos impulso fiscal e impulso monetario estamos bordeando nosotros los 2.500 millones de dólares. Porque aparte de los bonos están los diferimientos que hemos hecho de seis meses de marzo, abril, mayo, junio, julio hasta agosto de lo que son el capital y los intereses. Hemos diferido también el pago del impuesto a las utilidades para aquellos... Eh, eh, aquellos contribuyentes eh, de, de menores ingresos y los gracos y los pricos sí han pagado con lo cual también van a mejorar un poco el tema de los ingresos de los municipios en este mes entonces estamos hablando de casi dos mil a tres mil millones de dólares que sí se han trasladado directamente a la población en general y hemos tenido que atender algo que no se había atendido en 14 años, que era el tema de la salud. A pesar de haber tenido seis veces más ingresos, no hubo seis veces más salud. Por lo tanto, hemos tenido que cubrir esa parte, y acuérdese que la presidenta Yanine Áñez en enero dio la instrucción de tratar de llegar al 10% del presupuesto general de la nación cuando no había todavía el tema del coronavirus, no teníamos el tema del dengue, la influenza en Santa Cruz, donde hubieran más de 35 mil afectados. Entonces, esto demuestra que la preocupación del gobierno está en la salud, en la estabilidad y sobre todo en llegar a la mayor población, porque con los bonos hemos llegado casi al 100% de los hogares con pobreza extrema y casi al 95% con pobreza moderada. Por lo tanto, es una política que ha sido... Eh, muy bien aceptada por los organismos internacionales, por, el, por eso tenemos el apoyo de Francia, por eso tenemos el apoyo del Banco Mundial, por eso también al ver la seriedad en el manejo de la parte económica, tenemos ese crédito del Fondo Monetario Internacional que la tasa César es de 1.05. El Banco Central daba más cara a las empresas públicas aquí y era plata de los bolivianos. Entonces, por eso estas observaciones, si no entramos en racionalidad, en lo que es el tema de la asamblea, en tema de los pedidos, creo que podemos ir corriendo la suerte de otros países que no supieron prever el tema de estabilidad económica y sobre todo ir tomando las medidas que beneficia a la mayor parte de la población. Ministro, muchas gracias por estos minutos.